Este año vamos a vivir una Navidad muy especial. Por eso, todo el equipo de Proyecto Mastral quiere agradecer a todas las personas que han trabajado durante este duro año su enorme labor. También queremos acordarnos de todas las empresas y los comercios de nuestra ciudad en estos difíciles momentos. Todo nuestro apoyo para este nuevo año 2021. Porque estas Navidades, el mejor regalo es la salud. Por eso todo el equipo de Proyecto Mastral quiere desearos una feliz Navidad.